Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer mi propia pistola de agua. Así que acompáñenme. Para esto necesitamos un palo de escoba, un tubo de... De lo que sea, contar que sea tubo y la chancla de la abuela primero vamos a empezar cortando el tubo porque este está muy largo y aquí ya se va, depende de la medida que quieran yo, yo más o menos de, de un brazo que no sea tan largo la pistola ya está cortado y ahora el siguiente paso es cortar la chancla justo a la medida de aquí vamos a sacar un pequeño círculo a la medida del tubo al contorno así que vamos a cortar la chancla <risa> y ya está cortado ahora nos falta darle redondearle bien para que entre aquí en el tubo ahorita mismo. así que vamos a redondearle bien con la tijerita los filitos Ya está listo ya el pequeño taponcito para el tubo. Ya. ya queda perfecto. Y ahora solo falta clavarle esto en el palo. En el palo de escoba. De ahí esta pieza la ponemos aquí, calculando dónde es el medio y le clavamos. Ya está listo. Y ahora solo nos falta probar. Ya. Escuchen el sonido que hace Ya me imagino ya con el agua ya. Y ahora para que salga más preciso Y con más velocidad la agua Vamos a poner una botella Pero yo como tengo esta de salsa de tomate Que ya no me sirve Voy a poner esta para que salga más Con más presión Ahora cortemos esto Porque esta, esta parte no nos sirve Ya, esto no nos sirve Ponemos aquí ya. Ahí. Y ahora solo nos falta amarrar esta parte con, con liga o con cinta para que no se salga por aquí el agua. Ahora sí, envolvemos bien que no se salga. Una vez ya puesto la botella de salsa de tomate, vamos a hacer la prueba. Si sí me falta añadir unos pocos detalles para que quede bien, Pepa. Y ahí sí, listo para el carnaval. Y ahora voy a hacer un mango para que se vea más como pistola y, para, y también que sea para tener esto más o menos por la mitad. Ahí está. Ahí voy a calentar el tubo para hacerle abrir esas, las dos patitas. Y para luego hacer abrazar al tubo, al tubo más grande. Ya miren, ya quedó la primera orejita. Ahora vamos por la segunda. Hacer una orejita. Que se caliente bien, que se caliente bien. Y ahora... A amarrar con una liga para que se quede más fijo. Cortando bien. Ya. ahí está. Y ahora para que se vea más estético vamos a poner esto de mi moto. Aquícito. Pero igual nos falta cortar más esto. El tubo más por ahí. Yeah. Ahí sigue como caso de agua ya listo para los que vienen con bombas de agua. Bazucazo de agua. Voy a hacer un, una cuerda para cargar la pistón. Un cable viejo que tenía por ahí. ahí vamos a hacer que un tipo de tejido para que se vea más bonito. Eso Ahí. ¿Sí? Listo, amigos, ya está el tejidito. vamos a amarrar en la pistola y para que quede bien... para que no se caiga el momento de correr Como cartera, como bolso nomás Ya, pero ahí queda ya. Ahí sí, está listo para jugar un buen carnaval Ahorita como ya está ya tarde y ya quiere llover Tocar a probar mañana porque ahorita ya ya no vale probar con la gente bueno mañana probamos ahí a la gente que asoma para ser mujer bueno ahora sí ya como estamos en el siguiente día vamos a probar en las personas esperemos a que pasen siquiera los vecinos y justo pasa mi mar. No No No No sé No No no, no. No Y como pueden ver amigos Si sí funciona la pistola de agua Aunque ya hice mojar a mi mami Pero ya que sí queda, como ya estamos en carnaval Ya estamos empezando a jugar Está bueno, ahora y, y bueno amigos, hasta aquí ha sido este video Espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao